Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar a cómo usar vuestro móvil o tablet como pantalla y controlador de vuestra cámara. Hay que decir que la cámara tiene que ser Canon y tendréis que ver en la aplicación con qué versiones es compatible. De antemano sé que con la 550D y con la 600D sí es compatible. Necesitaréis un dispositivo que tenga Android. Este nos hará de pantalla y controlador de la cámara. El dispositivo Android tiene que ser compatible con la aplicación que os enseñaré más adelante y que acepte conexión OTG. Da igual si es tablet o móvil, aunque en una tableta ser de mayor tamaño os dará mayor utilidad. Lo siguiente que vais a necesitar es un cable OTG. Lo podéis conseguir en cualquier tienda de electrónica o móvil. Conectaremos el cable OTG al dispositivo Android y del cable OTG al cable que viene de nuestra cámara por el puerto USB del cual solemos conectar nuestra cámara al ordenador. Por último, para usar vuestra cámara de controlador y pantalla táctil necesitáis la siguiente aplicación, se llama DSLR Controller, aunque en la App Store existen más aplicaciones parecidas, yo recomiendo esta aunque sea de pago y esté en versión beta. Tiene muchas opciones, podría decir que tiene las mismas que aparecerían en la cámara con sus botones táctiles, como es cambiar la ISO o la apertura, por ejemplo. Si tenéis Magic Lanter instalada en vuestra cámara, no os preocupéis porque sigue siendo compatible. Esta aplicación acepta Wi-Fi, pero muchas de las cámaras de Canon no vienen con ella incorporado, y los dispositivos para dotar de wifi a la cámara son bastante caros. También tengo que añadir que la aplicación puede conectar dos dispositivos Android mediante Wi-Fi creando una red virtual entre ellos, por lo que podréis usar uno como pantalla y el otro para visualizar que estáis grabando o fotografiando desde donde estéis de manera inalámbrica. De negativo diría que tiene algo de lag y alguna limitación, pero podréis comprobar que es una buena opción y muy eficaz. Al final del vídeo os dejo un tutorial muy completo de cómo usar esta aplicación. Espero que os haya sido útil y que lo probéis.